Me que es que se Lo que pasó la última vez La última no. vez que vimos a nuestra pandilla no, no, no. Kane y Grey batallaban con furia no, no. Cuando se asentó el polvo Gray estaba en grandes problemas después... Kane le ordenó a Joshua acabar con Gray, Pero Joshua se rehusó e intentó batallar contra Kane Joshua sabía que Kane y la Neo Alianza de las Sombras No tramaban nada bueno Él había visto la luz o al menos eso pensábamos Pero para gran sorpresa Joshua volvió a unirse con Kane antes de que nuestros héroes pudieran reaccionar, Joshua y Kane se marcharon juntos para darle su reporte a Mar David. La decisión de Joshua era difícil de entender, pero él y Kane compartían un lazo especial. Joshua no lo dijo, pero esperaba que Yamato y la pandilla encontraran una forma de salvar a Kane de su lado malo. Son con ellos! ¡Es suficiente para hacer llorar a un ratón adulto! ¡Es tan triste! ¡Comencemos el episodio! Luces Brillantes, Ciudad Neón Les tengo malas noticias, a menos que les agraden esos bribones de la Neo Alianza. En ese caso, podrían ser buenas. Esos perversos de la Neo-Alianza tienen la malvada misión de tomar el control de todo el vidamundo. Y nadie ha podido detenerlos. Casi todas las ciudades, pueblos y aldeas ya han sido tomados. Esos pobres pobladores no eran rivales para la Neo-Alianza porque no podían defenderse. Y es que Mardaví confiscó todos los vidamangs y convirtió en piedra a todos los jugadores. Algunos valientes se atrevieron a enfrentarse a las fuerzas de la Neo-Alianza, pero los convirtieron en estatuas. Espero que nuestra pandilla pueda hacer algo al respecto. Por el bien de todos... Atención, estén atentos ante estos criminales solicitados. Yamato, Terry, Gray, Bull, Wen y su pequeño gato cómplice, Tommy. Estos forajidos han osado enfrentarse a la Neo-Alianza de las Sombras. Si ven a alguien que se les parezca, tráiganlo con nosotros primero y hagan las preguntas después. La neo -alianza de las sombras recompensará a cualquiera que los encuentre, así que estén atentos por si los ven, o a cualquiera de sus amigos. Bien, mis espirros, díganme, ¿cómo va la toma de control del vidamundo? Estará complacido con lo que tenemos que reportarle. Como puede ver en este mapa de códigos de colores, la mayor parte del vidamundo está bajo su control. El dominio está a su alcance. ¡Ah! Lo hemos hecho bien. ¿Ese punto oscuro es la última ciudad libre? Esa ciudad, es Ciudad Neón, ¿verdad? Sí, ese es el lugar ¿Por qué no hemos tomado posesión de Ciudad Neón aún? ¿Por qué no? ¡Respondan! No deberías cuestionar nuestro razonamiento ¿Nuestro razonamiento? Yo No deberías cuestionar nuestro razonamiento Desde cuando Mardaví y Biar se comenzaron a hablar igual Y a terminar los pensamientos del otro algo extraño está sucediendo Mardaví solo ha compartido su plan maestro conmigo Y no debes hacer preguntas Debes confiar en Mardaví Y debes confiar en mí Yo no confío en Mardaví Y por supuesto que tampoco en ti, Piarce. Cielo, Sanju, estás muy callado Callado no es nada Tengo que eliminar a Mardaví Y descubrir sus debilidades Si es que las hay De no ser así, a Yamato y al resto del Viramundo Los convertirán en esclavos O aún peor eso es gracioso, Grey. Cuéntanos otro chiste. Eso no era un chiste, Yamato. Hablo en serio. Esto no va a funcionar. <risa> no te preocupes. La neolianza de las sombras jamás podrá encontrarnos aquí. Estos disfraces son asombrosos. Estamos a salvo con ellos. Me gusta que los lentes de Yamato me quiten el cabello de los ojos. No <risa> engañamos a nadie. Y si seguimos usando las ropas de los demás, entonces terminaremos oliendo como los demás. O oliendo como ¡Bull! <risa> Cada día la neoalianza de las sombras se hace más fuerte y probablemente nos atrapen antes de que podamos encontrar su cuartel. ¡Vamos! ¿Ya terminaron de jugar a los vestiditos? Oye, Gwen, relájate, ¿sí? De acuerdo, estoy relajado! ¡No! Oye, todos queremos hacer algo respecto a lo que sucede. Pero tienes que calmarte. ¿De verdad crees que gritarnos va a mejorar las cosas? No lo sé, pero puede que sí. Por favor, bajen la voz. Estamos tratando de mantener bajo perfil. Cierra la boca, cuatro ojos. ¿Te preocupa tu hermano menor? Lo extraño. Oye, no te preocupes. Vamos a encontrarlo. ¡Por supuesto que sí! Encontraremos a Lee y a Anju. Mi bufanda roja le da color a tus mejillas. ¿Por qué te fuiste, Anju? Me burlé de ti, Yamato. Te reté a una batalla. Iba a darte una lección. Pero esa noche, tú me enseñaste el verdadero significado del vida Vidaman. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? ¡Anju, detente! ¡Por eso jamás podré perdonarte! ¡Me quitaste mi orgullo! Ah. No sé por qué nos dejó del modo que lo hizo, pero sé que él no es malvado. Conozco al verdadero Anju y muy en el fondo él es bueno. Tenemos que creer que él hará lo correcto. Ojalá tengas razón. ¡Alguien viene! ¡Ay! Buenos disfraces, ¿no? Bull, tu cabeza está estirando mis anteojos. ¿Ya podemos hablar? No. ¿Quiénes o qué son esos sujetos? No puedo verlos bien desde aquí. ¡Mía! ¡No, Tommy, no vayas allá! ¡Ah! ¡Es, ¡Es Karat! Ah, ¡Hola, señorita Karat! ¿Bull, eres tú? ¡Karat! Ah. ¡Bull, ah! ¡No puedo creer que eres tú! Bull, es tan bueno volver a ver tu cara. Te ves más baja. Oh, estás agachada. ¿No? ¿Alguien puede explicarme qué está haciendo Karat tan lejos de Ciudad Neón a esta hora? No es seguro. ¿Acaso el señor Batio sabe que su hija está aquí? Él nos envió aquí. El padre de la señorita Karat nos ordenó venir a buscarlos. El señor Batio está ofreciendo un refugio para los vidajugadores en Ciudad Neón. Temíamos que la Neo Alianza de las Sombras nos encontrara antes. Qué amable de tu parte buscarnos. Y estaba preocupada por ti. Ciudad Neón aún es un lugar seguro, en especial para vida jugadores como ustedes. Mi padre quiere que todos se queden con nosotros. ¿Hay suficiente espacio para todos? Por supuesto que sí. ¡Vayamos también! Yamato y la pandilla se dirigieron junto a Karat rumbo a Ciudad Neón, la última ciudad libre del Vidamundo. Sus habitantes construyeron un muro alrededor de la ciudad para protegerla de la Neo-Alianza de las Sombras. ¿Pero será suficiente? Esperemos que sí. Eso no se parece a Ciudad Neón. Le hicimos algunos cambios. ¡Vaya! Estas murallas son enormes. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tal, Yamato? ¡Asado! <risa> <risa> Me alegra que estés a salvo. Me alegra ver que estés en una pieza! Vamos, ¿no estás emocionado también por verme? Hola, Sigma. Sabía que te vería aquí. No había forma de que esos dementes de la Neo Alianza te atraparan. ¡Qué bueno verte y tus hermanos! ¡Hola, Yamato! ¡Me da gusto verte! ¡Ese parece ser Pete. ¡Yamato ¡Ay! ¡Ay! está bien! ¡Ay! Hola, Mitra, mira cómo has crecido. ¿Cómo les va ¡Ay! a todos? ¡Ay! Naives, ¿me puedes hacer un pequeño favor? ¡Ay! ¿Acaso ¿Qué abajo ahora sé lo que se siente ser un panqueque ¡Oh! recordó nuestros nombres eso es impresionante ni siquiera nuestro hermano recuerda nuestros nombres estás ¿cierto? exagerando como te llames por favor podrían bajarse ya no siento mis pies hola terry ¿Ah? es Joe. luces muy bien cómo estás hola Joe. me alegra mucho ver que estás a salvo tengo tantas cosas que contarte genial ah. Encontraremos pronto a tu hermano. Gracias, Gray. Mientras esto sucedía, en el café de Mei, Armada estaba a punto de mostrarle a Mei y a Liena algo muy particular. Y no era simplemente algo que el gato dejó por ahí. Armada, ¿qué sucede? ¿Qué hay ahí que quieres mostrarnos? Esto. Mei, voy a necesitar tu ayuda. ¿Puedes darle vuelta al tablero de super máximo golpe? ¿Para qué quieres que haga eso? Eres la más fuerte de los tres. Apuesto a que puedes levantar más de 100 kilos. ¿Se supone que eso es un cumplido? En realidad, solo necesito que levantes la superficie, no toda la mesa. ¿Por qué Es una historia interesante. ¿Recuerdan que estuvimos en el Templo de Ruinas de Miaulandia? Ese lugar donde fingimos ser todos poderosos espíritus del templo. Exactamente correcto. Después de que Yamato y los demás se marcharon, yo anduve solo por ahí, haciendo ejercicios. Mientras me ejercitaba, descubrí una cámara secreta. Y estoy seguro de que las palabras sobre la flecha son la clave para descubrir el secreto de Mardappi. Cuando terminé mis ejercicios y me deshice de las cáscaras de banana, escondí la flecha aquí abajo. Ya veo. La escondiste bajo el tablero de Super Máximo Golpe para que los secuaces de Mar David no la encontraran. Precisamente. ¿Y qué significan estas extrañas palabras? Las palabras en la flecha están en un lenguaje antiguo. Me fue difícil interpretarlas. Pero descifré una parte. Mira, pude traducir una frase... Dice que solo una cosa puede detener a Marnabí, un poder llamado Bienergía. ¿Qué es esa Bienergía? En todos mis viajes por el Vida Mundo nunca antes escuché sobre Bienergía. Quizá la conozcamos con otro nombre, pero es esencial que descubramos qué es la Bienergía, si es que deseamos detener a Marnabí. ¿Algo lo está molestando, gran señor? Nuestro dominio del vidamundo está al alcance Pero hasta que aplaste a esos que se me oponen, sigo siendo vulnerable, viaje. Ya veo, no tiene motivos para preocuparse La Bienergía está segura en mis manos, usted no corre ningún peligro Me preocupa enormemente que tú la poseas y es aún más peligroso que discutamos esto Jamás hable sobre ese asunto de nuevo, ¿entendido? Entendido, en las manos equivocadas la Bienergía podría de hecho conducirlo a su total destrucción por fin, lo que he estado esperando. La debilidad de Mardaví es esta cosa, vi energía. Tengo que descubrir dónde la tiene diarse, luego usarla para vencer a Mardaví. No importa lo que haga falta, no importa el costo, Mardaví debe ser detenido de una vez y para siempre. ¡Estoy feliz de ver que estás a salvo, hijo mío! ¡Gracias! ¡Estoy encantado de que usted también esté a salvo! Ah, no, vaya, Bull! ¡No tienes que ser tan formal con papi! ¡Ella tiene razón! ¡Algún día te casarás con mi hija y serás mi yerno! ¡Así que no me llames señor Vatio. ¡Vamos, adelante! ¡Siéntete libre de llamarme papá! ¡Claro, pa! ¡Ah! ¡Escuchaste eso, hija! Oh, está lindo! Vivo el suegro! Ah, papá, me disculpa. ¿Alguien dijo que tenía algo que decirnos? ¿Ah? Mm -mm. Excelente punto. Aunque para qué decírselo si se lo puedo mostrar. ¿Qué quieres mostrarnos, papá? Son los túneles que Bull y Karat usaron para escapar la última vez que estuvieron en Ciudad Neón. ¡Ya recuerdo este lugar! ¿Cómo podrías olvidarlo, Bull? Este es el lugar donde nos enamoramos locamente. ¿Estábamos locos? Siempre hemos sabido sobre los pasadizos subterráneos de nuestra mansión, pero no sabíamos qué más había aquí abajo. Cuando construíamos la muralla que rodea Ciudad Neón, descubrimos otro antiguo pasadizo secreto. Bueno, y ahora deliten sus ojos con las ruinas antiguas. No puedo creerlo. Este altar gigante es un diseño igual al que vimos en Miaulandia. ¿Qué es la gran cosa azul? Parece una vida bomba gigante. ¡Oh! ¡Oh! está brillando. Yamato alto. Solo aquel con un verdadero vida espíritu puede saber. Oye Yamato, ¿qué sucede? Solo aquel con un verdadero vida espíritu puede saber el secreto de Marta V. Oh, eso no había sucedido antes. Oh. Oh. La flecha debe estar apuntando algo. Oh, May, rápido. Sigue la flecha de inmediato. Yo me encargo. ¡Apresúrate, Bay! Esta es una cafetería sobre ruedas. No fue diseñada para altas velocidades, así que estoy desviando toda la potencia desde el horno al motor. ¡Sosténganse, vamos, saludos, chicos. Mientras tanto, en la guarida de Mar David, cierta persona se había escabullido en la habitación de Viarse buscando algo llamado B energía. ¿Dónde está? Tiene que estar en algún lugar. Ah, ah. ¿Qué es eso? Nunca había visto algo así Esa esfera debe ser la vía energía Es la única debilidad de Mardaví Esa cosa a la que tanto le teme Una vez que aprenda a usar esta vía energía La maldad de Mardaví será destruida para siempre ¡Yarse! A un lado si quieres pasar sobre mí, entonces vas a tener que derrotarme. ¿Quieres batallar contra mí? ¡Suena grandioso! ¡Resolvámoslo ahora! ¿Listo? ¿Listo? ¡Vida Fuego! No perderé contra ti. Oh. Ayu, pareces asustado. Ya casi termina. ¿Yamato? Yamato, despierta. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué es esto, mamá? ¿Lien Armada? ¿Ustedes aquí? Acabamos de llegar, hijo. Nos reunimos y estabas profundamente dormido. ¿Nos preocupaste? Debo estar muy cansado, ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido Entraste en un trance abajo en las cavernas, tuvimos que traerte hasta aquí Yamato, es imperativo que nos lleves a las ruinas antiguas de inmediato ¿Por qué la prisa? Presiento que a la flecha flotante no le gusta esperar ¿Ah? <Risas> <Risas> ¡Ese fuego rápido! ¿Cómo lo hace? <Risas> Eso está tardando demasiado, no estoy aquí para batallar contra aviarse Tengo que deshacerme de él de algún modo Espera las luces del pasillo. ¿Ah? ¿Qué? ¿A dónde se fue? La flecha ya no se mueve. Se detuvo sobre esa vida bomba gigante. Estaba brillando, ¿vieron eso? Y de alguna forma cambió todos los símbolos y marcas, ahora son palabras modernas que sí podemos comprender ¿Dónde estás, Mardaví? ¡Muéstrame lo grande que eres! ¡Enfréntame! ¡Muéstrame tu cara! Anju, te estaba esperando <risa> <risa> Antes de destruirte con la bienergía, quiero saber qué eres, Mardaví Increíble, no puedo creer lo que leo. Las escrituras sobre la flecha hablan de tiempos antiguos, sobre mis predecesores, los grandes vida maestros. Las escrituras dicen algo sobre Mardaví. ¡Imposible! Esto no puede ser correcto. Estas escrituras dicen que Mardaví es el mismo legendario héroe Mardaví. No puede ser verdad, ¿el antiguo héroe? Sí, yo era el antiguo héroe Mardaví, el primer vida maestro Como el buen Mardaví, mis habilidades De vida batalla fueron legendarias Nunca perdí una sola vida batalla En toda mi vida El antiguo Mardaví era un gran vida maestro Pero también era orgulloso y competitivo Se obsesionó tanto con ganar Que algo corrompió su vida espíritu Se transformó en algo terrible Su gran vida espíritu se dividió Entre el bien y el mal La mitad perversa es el Mardaví que intenta posesionarse del vida mundo significa que el gran mardaví una vez fue un vida jugador común como todos nosotros bueno vas a perder contra mí antiguo héroe ¡Ah! tu maldad termina aquí mardaví solo tiene una debilidad la mitad buena de su vida espíritu que se selló hace mucho tiempo esa es la explicación entonces esa debe ser la bienergía se llama bienergía ¡Vayamos a buscarla de inmediato! Todavía no. Hay mucho más aún. Hay cinco tipos diferentes de bioenergía. Mardavi Mardaví no puede ser derrotado a menos que se posean las cinco bioenergías. Espero que Anju sepa sobre esas cinco ¡Ah! ¿Eh? Oh, oh. ¿Ah? Lo lamento mucho, pero Anju... ...me hizo prometerle que no le contaría a nadie su plan. Liena, tienes que contarnos todo. ¿Cuál es el plan de Anju? Anju tratará de detener a Mardaví él solo. ¿Qué? ¿Ese es su plan? ¡Ah! Lo hice. Destruí a Mardaví. <risa> ¿Pero la mi energía? Eres un tonto, Anju. ¿Ah? Esta forma es el verdadero viarse. Caíste en tu propia trampa. trampa. Necesitamos, necesitamos un último mini espíritu, espíritu. El espíritu de, de alguien dispuesto a arriesgarlo todo por sus amigos. Un espíritu como el tuyo. ¡Esperen! Martafi! Mis amigos, les he fallado. Oye, Anju. Yamato, lo siento. Mucho. Oye, cuídate. <risa> levántate, levántate y di mi nombre Su nombre, señor, es Mardaví Amo, soy su fiel sirviente, Anju Vivo para servirle y destruir a sus enemigos Con el sacrificio del vida espíritu de Anju Mi poder está completo, completo el intento de Anju de derrotar solo a Mardaví falló y ahora es un esclavo de la Neo Alianza de las Sombras. Ahora que Mardaví es más poderoso que nunca, ¿encontrarán Yamato y la pandilla una forma de detenerlo? ¡Vean el próximo episodio! I'm yeah. 戦いの果てに求めたものはさらなる勝利。欲望は